aquella guerra que quedó, no ganaste tú y no gané yo, solo hemos perdido un tiempo triste. fui yo cuando tú te fuiste estaba seguro de que me esperabas que no vivía sin mi presencia y hoy estoy aquí contigo a tu lado como un mendigo ilusionador Cambiar yo no he cambiado nada Tú veo que has cambiado No estás enamorada Pero a pesar de la guerra Que nos hicimos De mi parte al menos Estás perdonada De aquella guerra que quedó No ganaste tú y no gané yo Solo hemos perdido un tiempo triste También me fui yo Cuando tú te fuiste Aquí estamos osos mirándonos sin saber qué decir, solo nos miramos. En tus ojos veo un poco de compasión. Pero yo lo que quiero es tu corazón. Estaba seguro de que me esperabas Hoy regreso a buscarte esta madrugada Necesito tu cuerpo al lado del mío Quiero recuperar Tú te quiero Amor mío De aquella guerra que quedó